hola cómo están buenas tardes vamos a hacer un pequeño tutorial cómo podemos eh, manejar nuestra billetera y poder ingresar a nuestra back office de, de, del contrato de daisy verdad eh, en primer instante tenemos que tener descargada eh, la billetera con la extensión de la Tronlink link ya eh, de chrome entonces, una vez que tengamos ya la extensión, ¿verdad? Eh, vamos a tener que colocar en esta parte, vamos a darle en el check-in. Fíjense, para hacer esto, le damos ahí en el check-in para que quede dentro de la, del panel, ¿no? De la ventana. Entonces, ahí ya tenemos habilitado la billetera de la TronLim Pro. ¿Cierto? Entonces, yo ya les envié unos tutoriales en videos cómo descargar... Eh, la billetera y la extensión y otro cómo poder recuperar cómo poder eh, vincular y poder eh, crear una billetera para nuestra pc en este caso vamos a ver que nosotros ya tenemos acá la billetera listo le damos acá lo primero que tenemos que hacer es ver la eh, como les digo la nuestra billetera listo primero abrir la billetera y luego vamos a tener que entrar, en este caso yo tengo ya mi enlace guardado, ¿verdad? Entonces acá tengo daisyglobal.chrome, es el cual ya me permite ingresar a la interfaz del contrato inteligente de daisy. Acá está el contrato, ¿verdad? El cual está en la cadena de bloques. Y nosotros tenemos que darle acceso automático. Entonces le damos acceso automático. Aquí no necesitas colocar ninguna, ninguna contraseña. Le damos acá en Saint. Y listo. Y en automático nos envía a nuestra billetera. ¿Listo? Entonces eh, sabemos que... Ya estamos acá adentro. Acá están las fases de la 1, 2, 3, 4, 5 hasta las 10 fases y el cliente VIP. Acá vemos donde dice Reward: es todo lo que hemos generado de la red. Ya de nuestros directos y nuestros indirectos, de todo lo que ingresaron. Ya y nosotros nos beneficiamos con los bonos y las comisiones. Te lo pagan de contrato a billetera. Listo, acá está eh, el porcentaje de la contribución o el total de la contribución que son 4600 dólares en este caso 3100 para el mercado del forex verdad acá tenemos las acciones y vemos acá también los niveles de de las generaciones el cual nosotros hemos calificado listo entonces vamos a ver cómo nosotros vemos nuestro rendimiento muy simple nos vamos a fund estamos acá donde dice my account o quiere decir mi cuenta yo tengo aquí en Forex, en cripto y tengo acá en Forex. ¿Listo? Voy a darle en Forex. Seguramente la mayoría de las personas que están ingresando hoy a Daisy, Forex estamos en vivo. ¿Ya? Y en el mercado cripto estamos todavía en prueba. Que ya pronto vamos a salir en vivo. Entonces, acá, espero un ratito que quiero que cargue. Vamos a darle nuevamente para que cargue. De Forex, espero que me cargue. Bueno, eh, tarda un poquitito acá en la laptop, ¿no? pero en el teléfono es más rápido. Bueno, acá está, listo. Aquí vemos, por ejemplo, el total de contribución. En mi caso es el 50%, ya en los 3100, y en el caso del nivel 1 y el 2, de 100 y 300. Van a ver aquí que es el 50% lo que dice el contrato, ¿no? Entonces, eh, en este caso yo tengo el 50%. Ahora, del 3 al 7, el 70% va para el trading en vivo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos ya eh, un total de contribución de, de 1.550, que es el 50% de los 3.100. Y tenemos en el core en balance, que es ya el capital acumulado de interés compuesto. ¿Qué significa eso? que está los 1.500 más los 118% en rendimiento, haciendo un total de 1.515. ¿Listo? Eso es lo que tienes ahora en acumulado que está operando en esta semana en el mercado del Ford. Recuerden que los rendimientos son de forma automática. Cierra, eh, cierra una operación y abre a la siguiente, se genera el interés compuesto en automático. Acá vemos los que están en rojo, son los... Los, eh, los montos retirados, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, en el momento que nosotros queremos retirar, que es lo que dice el contrato también, ¿no? Que el, del 100%, el 70% lo podemos retirar en tiempo real, el 15% se va para tasas y operaciones y el otro 15% se va para el plan de marketing referencial, ¿verdad? Para para los residuales, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 965 dólares el que es el 100% hasta la fecha, y el 70% es mío, ¿verdad? Entonces, le damos donde dice request withdraw ahora no se puede porque de lunes a viernes son las operaciones, pero el día viernes a las 4 de la tarde hora de Bolivia o 4 de la tarde hora de Paraguay, también nos sé si está, tienen la misma sintonía de horario, ya podemos retirar viernes, sábados y domingos, ¿verdad? Le damos clic acá, colocamos el monto que nos va a salir un disclaimer donde va a salir todos los 677 dólares y va a haber en esa parte ya una, eh, una, una calculadora donde tú vas a poder retirar ya sea lo mínimo que son 11 dólares y colocar la cantidad que desees retirar o por último lo puedes retirar todo ¿no? entonces ya, ya con esos retiros que vas a hacer en 48 horas van a estar en tu billetera ¿listo? esto es en el lab ¿dónde van a estar? acá hoy supongamos que es viernes lo retiramos hoy y el día el día de perdón el día lunes a las 8 de la mañana llega a, directamente aquí a tu billetera ¿listo? entonces así la simple es el retiro no necesitas solicitar a nadie y el dinero está a disposición de cada uno de nosotros. Yo, a partir de la ulti el último retiro que hice el 20 casi 30 de julio, ya no lo voy a retirar, por lo menos dejando una proyección hasta de aquí tres años. ¿Listo? Entonces, así funcionan el, el, el, los retiros de la parte de las cuentas APIs individuales. Y aquí vamos a ver un poquito sobre... Ya la cuenta de intercambio, ya comercial de forma general, está escrito. Y este es el mercado del Forex, ¿no? Acá están el trading en vivo en general. Vamos en 4 meses y 10 días que tenemos en operaciones. Vamos 170% con un proyectado de 380 al año, ¿listo? Entonces, los rendimientos son bastante interesantes, ¿no? Así que eso es. Eh... El manejo de la billetera, de los fondos, cómo podemos retirar y la, y cada uno puede hacer eh, sus proyecciones. Si lo retira en, no sé, una semana, vaya un mes, cuatro meses, seis meses, un año, dependiendo de cómo uno lo quiera proyectar. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Eso es el, el manejo de nuestro fondo en nuestra back off. Muchas gracias y nos vemos hasta en otra oportunidad.